La niebla brotaba desde todas partes y la habitación se tornaba una espiral descendente hacia el miedo y la locura. Allí, en las profundas capas de la mente, la mano araña se mecía, pendular, sobre tu cabeza mientras la oscuridad reinaba en el interior y los estruendosos destellos azotaban el afuera. Ansías salir de tu lecho con un grito ahogado mas lo único que consigues son espasmos de auténtico terror. Así como en incontables ocasiones, el sudor frío recorre tu cuerpo cual río que se abre paso de la montaña al océano, encontrando el vacío que acaba en la almohada junto con las viscosas babas de la trémula ensoñación. En el silencio, Oyes las carcajadas provenientes de las más horrendas sombras cuyas manos intentan alcanzarte. La sientes acariciar tus cabellos y hablarte al oído. Gritas con desesperación cuando una luz y vos, amigas, te rescatan de tan inefable horda. Te incorporas como puedes. Aún estás temblando y como la hoja de otoño te desvaneces una vez más, rumbo a una nueva historia. Ahora vas jadeando, corriendo y tropezando entre la niebla, entre los muebles, entre las frías paredes y columnas de roca. Ante ti, los cuerpos mutilados de niños y niñas que se arrastran para alcanzarte. Entonces, la luz de la luna, que ingresa por una ventana, llega a tu rescate. No lo piensas más y saltas Ya en el aire danza el cristal y la sangre Que corta y tiñe la maleza hace tanto tiempo dejada su buena fortuna Los ruidos de la naturaleza nocturna desbordan por doquier e invaden tus sentidos Tu espacio personal continúa amenazado por criaturas que aún no se presentan Pero tu instinto te indica una sola cosa Corre, corre hasta que tu aliento se seque, hasta que tus pies se doblen y hasta que tus ojos no vean más que tu nariz desfigurada. Avanzas por el terreno hasta llegar a un extraño claro y sientes que el peligro de momento ha pasado. Te detienes a recuperar el aliento junto a un pequeño lago. Decides nadar un rato hasta que notas una presencia. Sales del agua y mientras te vistes... Del espejo acuoso brotan dos figuras. Una se parece a ti en la infancia y la otra es alguien que no conoces pero se presenta familiarmente. Una vez más no puedes moverte con tus pies anclados a la hierba mientras aquellos seres se acercan lentamente. Les gritas desde lo más profundo de tu alma desgarrada buscando ahuyentarles continúan acercándose te repones ahora firme contra el suelo les plantas la mirada al ver que se ponen en línea a ti y comienzas a caminar hacia su encuentro cierras los ojos y atraviesas las figuras espectrales entonces es cuando te das cuenta que sigues en aquella habitación en espiral avanzas Aferrándote a la pared circular, y a cada pequeño paso que das, la dureza de tus pies se desintegra lentamente, tornándose arena. Una suave brisa comienza a soplar desde ningún lugar y... Y aquí vamos, otra vez...